Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? De nuevo en un nuevo video de aquí de Manifestación Mística para ustedes. Y hoy con un tema que para mí resulta más que importante, más que trascendental, más que profundo y por supuesto más que práctico. Justamente se va a llamar este video, se llama Buena Praxis. Y cuando digo buena praxis, lo que me estoy refiriendo es la importancia que todos nosotros necesitamos tener para llevar este avance a buen puerto, para progresar, para crecer y para, por supuesto, avanzar y despertar todo ese potencial que existe en nosotros de buena manera. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que esta praxis tiene y debe de ser dirigida por ese anhelo, por esa intención a lo superior por esa búsqueda de la trascendencia y de la excelencia. Si no existe en nosotros ese amor, esa entrega a lo superior, por supuesto entonces ese avance no se va a dar y las situaciones y las experiencias y las vivencias que nosotros tengamos no van a ser aprovechadas para ese crecimiento y esa liberación de nuestra alma. Entonces amar a Dios por sobre todas las cosas significa entregarse de forma total, absoluta, y sin renunciamiento a esa trascendencia que como destino cada uno de nosotros tiene. Esa entrega a la trascendencia lo deja muy bien ejemplificado el Islam porque el Islam significa eso, sumisión. El Islam significa eso, total y absoluta disolución en esa voluntad superior. Pero claro, no es un Allah o no es un Dios que está fuera de nosotros. Esa sumisión es a la esencia misma que existe en cada uno de nosotros. Para tener esta buena praxis es necesario también y es importante, por supuesto, dejar de lado tanta teoría, dejar de lado tanta, eh, tanto video, tanta plática, tanta charla y ponerse mano a la obra. Porque la vida desde ya nos enriquece muchísimo más esa experiencia cargada de situaciones que nosotros necesitamos nos deja mucho más que la teoría entonces pongamos esa atención fundamental desde ya es importante para esta buena praxis más que nada tener un maestro externo ese maestro externo no es aquel que a la distancia te va dando verdades y te va dando teorías y te va dando caminos y te va dando puntos un maestro externo es alguien que ya tiene un recorrido y tiene mucho para compartir mientras más libre mientras más despejado y mientras más abiertos estemos a todo eso que tiene ese maestro que posee por supuesto verdadera sabiduría mucho mejor va a ser ese aprovechamiento ahora ese maestro tiene que sumergirse contigo a, esas, a esos infiernos a esas profundidades de tu ser y claro cuando se sumerge contigo, te va a mostrar o te va a ayudar a ver aquellas grandes idioteces que todavía nosotros poseemos. Y que no sea fuerte para nosotros mmm, darnos cuenta que somos idiotas, porque si no lo fuéramos, no estaríamos aquí encarnados. Estamos aquí encarnados porque hay mucha ignorancia, hay mucha torpeza y hay mucha idiotez, como dije. Y ese maestro te va a ayudar a que lo veas. No te va a decir que eres tonto o eres idiota por esto, por aquello por lo otro. No, te va a ayudar a que lo descubras, lo que es la mayéutica, a dar a luz la verdad. Pero la humildad es fundamental. La humildad y el entrar a esa puerta de la búsqueda hacia la verdad con una condición eh, total y absolutamente desposeída de creencias, es importante. Entonces, lancémonos a esa verdad. El maestro, entonces, es el traductor del lenguaje de la naturaleza. Nosotros, si nos aventuramos, y más en las primeras etapas, a entender esos mensajes y esas señales que la naturaleza nos da, no va a representar algo absolutamente complejo difícil y hasta inclusive total y absolutamente lejano de alcanzar porque el maestro ya se ha vuelto un conocedor de ese lenguaje mientras nosotros todavía somos ignorantes a esa lectura hasta que nosotros podamos aprender entonces sí podemos prescindir de ese maestro pero eso requiere su tiempo y eso lleva bastante práctica entonces hay que aprovechar ese conocedor que es el traductor del lenguaje de la naturaleza. De esta manera el progreso y el avance se hace absoluto y nos vamos a convertir, para las demás personas es muy posible, una persona que por supuesto comete locuras, que por supuesto se sale y se zafa de todo lo que está establecido, de todas las estructuras, de todos los moldes, pero es necesario que así sea. Por eso los antiguos griegos veían a Dionisio, ese ser humano que se convirtió eh, eh, eh, en Dios, lo veían como un loco, pero como un sabio al mismo tiempo. Esa locura entonces en todos nosotros tiene que estar presente, porque si no jamás vamos a poder sumar libertad amar al amor por sobre todas las cosas es fundamental y ese amor lleva desde ya acciones contundentes tenemos que manifestar esa entrega tenemos que manifestar ese fuego para que de esta manera lo místico que está encerrado en nosotros comience a abrirnos realidades cada vez superiores entonces nuevamente la buena praxis es hacer un voto de entrega total y absoluta a la conciencia, al amor, a la verdad, a Dios, como querramos nosotros llamarlo y ponernos manos a la obra. Vibremos en esa sintonía, vibremos en esa fuerza mágica que nos va a llevar a ese despertar y cambiemos nuestra vida para luego poder cambiar al mundo. Nos vemos en el próximo video y muchísimas gracias.